Bienvenidos, vengadores y vengadoras A Toxic Game Channel Vuestro canal de toxicidad 100% natural Algo más que un canal Un sentimiento, señores Un sentimiento Y sí Yo soy también de España Hay veces eh, Yo creo que a todo el mundo le pasa seas del país que sea que te da un poquito de vergüenza tu país por ciertos comportamientos como el que tuvieron este el rubius este chaval entre comillas eh, que me lo veo como mickey rooney o, o macaulay culkin me lo, veo, o sea, me lo veo con 40 años y con una pinta como si intentara parecer joven todavía eh, es increíble que todavía a estas alturas eh, en eso se ha convertido este muchacho en la portada del super pop y yo pienso y cuántos años vas a estar aparentando que eres un chaval de 20 años porque llegará un momento en el que tendrás que asumir tu edad y que no estás hablando con niños eh, En fin, no sé. En cuanto a Europlay, eh, hay que decir que estos dos eh, personajes no los veía capaz, sinceramente, de comportarse de esa manera y de ponerse a a insultar, a hacer chistes contra México donde por cierto se estaba haciendo un evento importante que a ellos les atañe porque son youtubers y de eso precisamente era el evento sino que además ha indignado a las redes durante tiempo y a la que ya todos los youtubers también de medio pelo como zacel que vive de la polémica o Playmaníaco también, el patético me llamo él, Falls Jorge va a chocas, eh, chocas. Eh, la ley de mm, mordaza, esta nueva, la que aprobaron el 7 de, de junio, ¿eh? Eh, te va a traer problemas. Eso te lo puedo hacer. A más de uno le va a traer bastantes problemas. Eh, y luego Alex el capo que ya fue el que le dio la la puntillada, ¿no? Le puso la capita de nata y la guindita, ¿eh? Te lo digo porque encima de todo se ríe de la gente que está en pleno directo. decir lo que queráis, ¿eh? aquí hay mucha gente, si, si, si los de... Si lo, como dijo, directamente dijo, los de México, los de... Podéis hablar, todos, podéis hablar todos, me da igual Aparte, no pueden escribir los de Latam Porque están muy ocupados esquivando navajazos ¿Eh? Están luchando por su vida ¿Cómo van a escribir en un chat? Y los chistes de Rubius Que luego el Rubius va por ahí preguntando ¿qué tengo que ver yo con, con, con Alex el Capo? nada y todo nada y todo nada y mucho porque por un lado tú te has puesto a reírte junto con Auron Play y muchos de los que os seguía eh, a reíros de México y, de, y de, de Sudamérica sobre todo, que tenéis miedo a volar. ¡Oh, qué penita! ¡Qué penita sobre todo con ustedes! Eh, lo digo por el Rubius y por el audio Play, que esta gente se levanta por la mañana para levantar España. ¡Claro que sí! Por eso viven en Andorra. ¡Claro que sí! Pero viva España. Muy bien. Para cuando te rompas una pierna, ¿no? Y o lo que sea, te vienes aquí a España que es gratuito. Bien. Eh, bueno, esto es abrir un debate también sobre es que pagan muchos impuestos. Es que, es que vamos a ver impuestos también se pagan en Andorra. Pagas menos, pero como digo, si no lo pagas en impuestos directamente a la hacienda de, de andorra se lo pagas a andorra en los impuestos por los productos y las cosas siempre no nunca te vas a librar de pagar nunca es el mercado amigo es el mercado amigo bueno pues eh, como digo alex el capo le dio el, el, el ¿Eh? Le puso la trufa ahí en, eh, eh, poniéndose aún más insultante con la, con la comunidad latán, latinoamericana y te quedas perplejo. Y dices, bueno, vamos a ver, pero si esta gente, eh, si no existiera ni Centroamérica ni Sudamérica, no lo seguiría ni el tato. No lo seguiría ni el tato a esta gente ahora vienen los youtubers estos como playmaníaco como sacer el game fox y todos estos a, a nosotros no hablaríamos, pero si ustedes habéis hecho de todo habéis hecho lo que os ha dado la gana os habéis metido con todo dios que os creéis que, que internet no tiene memoria internet tiene una memoria mmm, de elefante ...una memoria, sepan disculparme... ...pero una memoria de elefante... ...que saben quién es su enemigo... Y, a quién, ...y de quién no se tienen que fiar... ...yo he estado hablando con un montón de gente... ...que era seguidora de, de algunos de estos youtubers... ...que dejaron de serlo porque... ...se dieron cuenta... ...en la mayoría de los casos... ...de que... Eh, ...muchas de las cosas que se decían... ...sobre ellos era verdad y uno nos quiere formar parte desde luego de este trío la la la ¿eh? me refiero a a a, a todo a toda a Patea a playmanía a, a, a, a Gain Fox a Jorge Balocar, a Dallas eh, con sus cosas al Chocas pero sobre todo al Rubius, a Play y a el Capo las Tres Marías, la caca, la mierda y la porquería. Que no solamente dejan en mal a su país viviendo en el extranjero para pagar menos. Pero no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a ir a Andorra que está ahí al lado. Muy bien, chavales, muy bien. Recordad que, que a los que no nos dé por ir nunca a Andorra, hay una Andorra en Teruel, <risa> creo que esto creo que es verdad que hay una Andorra aquí en España, lo vi en, en el becario de televisión o algo así, creo que se llama el canal, y ahí eh, decía, es que me he equivocado, yo me iba ahí a, a, haciendo un poco chiste con el Rubio, es que el Ruiz, yo preguntando en el pueblo, ¿y el Rubio o ese Rubio? Porque se había ido a Andorra, pero Andorra de Teruel. O sea, se paga lo mismo, pero bueno. Este tipo de bromas en Estados Unidos te pueden llevar a problemas muy graves. Pero muy, ahí no se andan con tonterías los de hacienda. Ahí no se andan con tonterías. Y el gobierno euro, los gobiernos europeos también han tomado nota. A ver qué pasa aquí con estos autónomos. ¿Mm? Así que por mucho que tú te vayas, chocas a la conchinchina, le vas a tener que seguir pagando a España. Así, es. eso es una parte ¿eh? del ...de todo este tema de... ...de la ley... ...digital... ...o lo que yo llamo... ...ley mordaza digital... ...pero bueno... ...Elon Musk... ...por otra parte... ...ya está despidiendo y cortando cabezas... quiere ...que no existan bots... ...en Twitter... ...el otro día lo dije bien claro... ...este hombre no ha entendido... ...el propósito de Twitter y las muchas barbaridades que se han hecho en Twitter se han hecho completamente experimentos sociales en Twitter sin que nos diéramos cuenta, o los que simplemente los veíamos venir que esto de los bots a cuánta gente que no tenga el apellido bot podréis estar a lo mejor ahora mismo discutiendo Llegará a lo mejor algún día en el que, mmm, mediante un programa, yo haga un, un diálogo, un monólogo, y elijo a un personaje y lo pongo a trabajar en YouTube. Así, tal cual. O sea, no, no me voy a tomar ni la molestia en, en, en ser un gran youtuber para, mis, eh, para mi audiencia. No. Voy a hacer un... ...una especie de esclavo digital... ...que lo voy a tener 24-7... ...en las redes... ...a su libre albedrío... ...y el dinero me lo llevo yo... ...esto... ...aunque no lo creáis ya está pasando... ...en la bolsa, los brokers... ...la mayoría de los brokers ahora mismo... Eh, ...hay muchos... Eh, ...que ya están en... ...en el olvido prácticamente... ¿Por qué? Porque hay programas que con los mismos algoritmos con los que eh, saben si has dicho una palabrota o no, pues con ese tipo de algoritmos se pueden hacer otro tipo de algoritmos que hacen cosas muy diferentes como comprobar el mercado in situ, lo que a un broker a lo mejor le costaría tener que mirar y abrir su, su móvil para ver cómo van las finanzas a tiempo real pero muy muy poco exacto la bolsa tal y como se conoce a día de hoy está básicamente guiada y hecha por robots los brokers han sido sustituidos por bots y en algún momento habrá bots no solamente en twitter yo lo veo más en youtube de que haya canales, de hecho ya los hay, o sea hay canales que hombre a ver hay canales donde donde la persona mediante un programa eh, esto lo habréis visto mucho en vídeos de Japón que ponen a un muñeco manga a una muñeca manga y habla y dice y son muy seguidos además ¿eh? Acordaos que en la presentación de PlayStation 5 hubo uno de ellos, precisamente, que era eh, digital realmente ese youtuber. No, ese youtuber puede ser médico, puede ser cualquier cosa, puede llevar cualquier otro tipo de, de, de oficio porque nadie lo va a conocer o, o no lo harán a conocer, si es mujer, porque no se sabe tampoco. Eh, os, os recomiendo que lo veáis eh. está bastante gracioso eh, y llamativo sobre todo eh, otra cosa que, que quería ya con esto termino entre lo físico y lo digital ¿qué preferís? es una pregunta eh, que intentaré mm, en un vídeo contestar, pero me gustaría lanzar esa pregunta y terminar con esta pregunta. Hay gente que se está riendo mucho del meta, no os riáis tanto del meta, no os riáis tanto del metaverso, porque por muy cutre que parezcan las cosas, ya os recuerdo yo eh, cómo era el Windows 1, el primer Windows, o cómo eran eh, las primeras consolas. Si es que la evolución... ...de una idea... Eh, ...está... ...que ustedes ahora mismo la veáis en pañales... ...obvio... ...como las gafas virtuales... ...en pañales... ...pero el día de mañana... ...o más pronto que tarde... ...mejor dicho... ...lo vais a tener... ...como ahora mismo tenéis los móviles... ...que al principio también... ...la gente era muy reacia... ...a ir hasta con el móvil... ...ahora no sale de su casa si no lleva el móvil o no comprueba cuatro veces que tiene el móvil dentro de, de, de su cartuchera o lo que sea. Así que las cosas cambian amigos y por mucho que ahora mismo hay gente que ve que el meta se está cayendo y tal, la idea, el concepto está ahí y eso eh, va a ser evidentemente un paso obligatorio, así de claro, obligatorio, para mucha gente. Claro que es verdad que hay que, por ejemplo, las gafas, también es algo realmente nuevo, y que tienen que mejorar, pero por supuesto, pero para esto hay que invertir también. hay ¿eh? Oculus está invirtiendo mientras que Sony por ejemplo no bueno aquí lo dejamos por hoy eh, sunima c <ríe> voy a seguir jugando al bayoneta 3 que es un increíble juego y como os digo bueno pues voy a intentar a, a ver eh, qué hago con el vídeo eh, y cómo cómo lo hago para mejorar el audio y por supuesto desde aquí le mando un fuerte abrazo a carlos por haberme ayudado en el, en el vídeo. En fin, hasta el próximo programa en Toxic Game Channel. Nos vemos con ustedes, el vengador tóxico.